Árbol de la canela Cinnamomum Perú. La canela es la corteza preparada de Cinnamomum Perú, un árbol de la familia Laura C.A.E. Es originario de Sri Lanka y el sur de la India y se cultiva ampliamente en Sri Lanka, aproximadamente el 80% de la producción total. Indonesia, Java, Seychelles, Madagascar, Indias del Sureste, Brasil, Martinica y Jamaica. Sinamumumberum, sinónimo de Sinamumurum ceilanicum, el árbol de la canela o canelo, Crece en regiones tropicales húmedas. Es un árbol de hoja perenne de follaje denso que puede llegar a alcanzar de 10 a 15 metros de altura. Aunque cultivado no puede superar la altura de un arbusto. Sus hojas son brillantes y sus pequeñas flores son de color blanco amarillento o verdoso. De sus hojas se extrae el aceite de canela, de sus frutos el aceite medicinal. De su corteza se obtiene la canela, una de las primeras especies comercializadas y muy popular ya en el mundo antiguo. La canela se vende en forma de polvo o como pluma y se obtiene de la corteza interna del árbol. Pero ¿quién comenzó a comercializar la canela? Un poco de historia, la venta de canela a los imperios romano y griego estaba controlado por los comerciantes árabes, quienes mantuvieron la fuente en secreto. En los siglos XIII y XIV los comerciantes venecianos eran quienes controlaban el comercio de canela en Europa, eso fue hasta que los portugueses rompieron su monopolio cuando llegaron a Sri Lanka, entonces Ceilán, a principios de 1500. En ese momento la canela ya era una de las especies más apreciadas y valiosas de Europa. Cuando los holandeses expulsaron a los portugueses de la isla a mediados del siglo XVII, Monopolizaron el comercio negándose a permitir la agricultura y a comercializar hasta la década de 1770. En 1796, al ser expulsados los holandeses de Sri Lanka, los holandeses, la compañía de las Indias Orientales, obtuvo el monopolio de la cadena que mantuvieron hasta 1833 cuando se abrió el comercio de canela para todos. Cosechando canela La canela se cosecha 4 a 5 años después de la siembra. Y se hace de septiembre a noviembre recogiendo ramas aproximadamente 1.5 a 2 centímetros de espesor. A partir de entonces la cosecha se repite cada dos años. Después de la cosecha, la corteza exterior se raspa y la corteza interna se pule y luego se desprende en longitudes de aproximadamente un metro. Posteriormente la corteza se estira, se coloca en capas y se enrolla a mano en lo que se conoce como púas. A continuación se recorta y se seca. Después de las púas vienen las plumas, astillas de recortes de corteza o púas y polvo de diferentes grados de corteza. Usos de la canela Son conocidos los usos de la canela en confitería, postres y platos salados y mezclas de especias en Europa es más habitual su uso en confitería y productos horneados mientras que en el Medio Oriente es común en los platos de carne canela de ceilán el verum. se tiene la canela conocida como canela de ceilán o también canela verdadera para distinguir las especies similares con las que está relacionada y de las que obtienen productos menos costosos. Debido a su aroma, calidad, beneficio para la salud y valor de cumarina ultra bajo, la canela de Ceilán ha obtenido una amplia reputación en el mercado global. Las plumas están especialmente preparadas de una manera que es exclusiva de Sri Lanka. Durante siglos esta habilidad ha sido transferida de generación en generación. La canela de Ceilán Contiene más de 80 componentes químicos. Existen dos aceites esenciales hechos de canela. Aceite de corteza de canela y aceite de hoja de canela. El cimagiro es el componente esencial de la corteza y el eugenol es el componente principal que se encuentra en el aceite de la hoja de canela. Se exporta a todo el mundo, pero Estados Unidos y México son los principales mercados de canela de Ceilán. Una cantidad significativa de productos de canela de Sri Lanka se utiliza en Europa, España, Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala, Bolivia y Chile. Casia, junto a la canela de silam, la cassia agrupa a otras especies de cinnamomum, cuya corteza o polvo de color marrón rojizo se comercializa en el mercado internacional bajo el término de canela. Las más conocidas son la cassia china, la casia vietnamita y la indonesia. Habita requiere un clima cálido y húmedo con temperatura media anual entre 24 y 30 grados centígrados y una precipitación entre 2.000 y 4.000 milímetros bien distribuida durante todo el año, condiciones que solo se dan entre los 0 y 600 metros sobre el nivel del mar. Las mejores plantas crecen en climas lluviosos, en suelos de textura franco-arenosa y profundos y con alto contenido de materia orgánica y excelente drenaje. Una tierra muy fangosa limitaría el crecimiento de la planta y esta produciría una corteza de baja calidad. entre postres, pasteles, dulces, etc. Y entera se emplea para adornar y sazonar algunos platos. En México, Ecuador, Chile, Venezuela, Perú, Costa Rica y Colombia se usa en té de canela que resulta de poner té de silan en unas varitas de canela a hervir en agua hasta obtener la infusión agregando azúcar al gusto. El té sirve para la gripe, el grado que compite en uso con otras bebidas calientes como el café y el chocolate. Además, es comúnmente utilizado para aliviar dolores menstruales. En España se utiliza como especia en algunos platos tradicionales como por ejemplo en la morcilla de Aranda, una variedad de la morcilla de Burgos. Es utilizada para el postre tradicional del arroz con leche. También es popular en Venezuela como aderezo de la chicha y el majarete, postres tradicionales de dicho país. En Ecuador, Perú y Colombia se prepara una infusión con licor llamada canelazo, generalmente en las ciudades andinas para combatir el frío. En República Dominicana se usa junto con otras especies para preparar un licor nacional llamado mamahuana. ingrediente de muchas salsas y curis y otros platos de oriente en donde se emplean las variedades de ceilán y china, además del polvo y las hojas de la canela. Beneficios medicinales. Ha sido utilizada antiguamente en España rural para introducir sueño a los niños. Era un relajante que empleaban las madres rurales para dormir a los niños a la hora de ir al campo a trabajar. Su uso es común en las mujeres cuando se les retrasa la menstruación, pero este también trae consecuencias. Además, la canela tiene beneficios efectos contra la diabetes y la hipercolesterolemia. Según investigadores del Departamento de Nutrición Humana del Centro de Investigación Bells Bay en Maryland, en primer lugar, la ingesta de canela ayuda a reducir las cifras de azúcar en sangre en las personas diabéticas. En segundo lugar, tan solo media cucharadita puede ayudar a disminuir asimismo los niveles de colesterol o triglicéridos en sangre. Sus propiedades antiinflamatorias hacen de la canela un gran relajante muscular. Los procesos inflamatorios propios de la práctica de ejercicio responsables de los dolores musculares son inhibidos por el alcohol de cinamilo y eugenol presentes en la canela. Una forma de incorporar esta especie puede ser añadiéndola en alimentos tales como el café, té, zumos, cereales o tostadas y chocolate con té sin leche. Se usa contra resfriados, gripe y bronquitis por su fuerte efecto como estimulante calorífico. Es utilizada como técnico estomacal, ya que facilita el buen funcionamiento del sistema digestivo ayudando a la expulsión de gases y a combatir las náuseas, los vómitos y las diarreas. No conviene a las personas que sufren de úlcera gastroduodenal. En dosis altas puede provocar alteraciones nerviosas. Además la creencia popular, la tilda de ayudar contra la impotencia en el caso de los hombres, ya que la canela se usa usado en algunos tiempos para distintos fines, pero su poder afrodisiaco la caracteriza universalmente. Aumenta la sensibilidad insulínica.